De la primera vez de estar acá poder... No a a Hola Fer, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Este, somos periodistas de de Resistencia Chaco y su este Televisor a Color, bueno, la pregunta es, más allá de la expectativa de enfrentar haciendo la colega por este importante evento que en un par de horas aproximadamente va a dar inicio aquí en la capital argentina para toda la región. ¿Cuál sería la expectativa? ¿Cuáles son tus eh, proyectos y en qué va a consistir el evento y cuánto tiempo va a durar? Eh, y en, más o menos voy a tocar una hora. Eh, todo va a depender de, de cómo se va llegando la noche. Yo también me he ido mucho por la energía que hay en la pista. Es que está establecido que toco 40 minutos y una hora eso va a depender de cómo esté la gente, igual es muy probable que hoy sea éxito, así que por ahí tomamos un para más. Hola, Fer, en este proyecto de Radio Continental, bueno, repasando un poco tu, tu historia? tu. Acá, adelante. Acá, acá adelante, ¿dónde ah, perdón, es que tengo la luz esa que está bien, que debe estar ayudando, pero no me está aportando. Bueno, mirando y repasando. La comodidad para saltar a lo que es un desafío personal, ¿cómo, cómo te resultó todo eso? ¿Cómo, perdón, vos, que ¿Cómo te resultó ese desafío de dejar un trabajo, entre comillas, confortable, cómodo, salir de la zona de confort a este, hacer lo que te gusta, lo que te apasiona, con todas las dificultades que en este país fundamentalmente? Sí. Eh, inicialmente es muy importante tener un entorno en el que y te digan que es posible ser feliz haciendo lo que uno ama. Entonces, yo de chiquito me crié con esa idea, así que bueno, siempre buscando qué puedo hacer eh, en el cual yo me sienta feliz. Y, y en este caso, el día de hoy, más ¿no? que un trabajo, lo veo como algo, yo si no puedo creer, me como un jugador de fútbol que le paga para a la pelota. o bueno, en este caso, el trabajo mismo es hacer música, que es eh, lo que me encanta. Y la realidad llegado a internet eh, se hizo todo mucho más sencillo y otras herramientas que antes no eh, entonces por ahí lo que tengo como para dar el mensaje a todos aquellos que quieran cometer estén en la búsqueda de, de su profesión o de lo que me gustaría hacer es que traten de manejarlo con calma porque no, a mí no me llegó un día para el otro pero que sí que tengan la confianza y la fe de que si uno quiere vivir de lo que le gusta y le pone amor, en compromiso, se puede. ¿Cómo viviste el episodio del año pasado que fuiste etapa de todos los diarios, de todos los portales del mundo con el tema del de, de contagio de COVID-19? Eh, y fue complicado porque el ambiente, el, el ambiente del fútbol es un poco cruel y yo estoy acostumbrado a recibir críticas más que nada porque lo que hago es de DJ en ese tiempo, como un DJ que venda entradas, que convoque gente, que no sea electrónica no es normal, o no era común. Entonces ha acostumbrado a recibir ¿sí? críticas pero no la la persona más famosa del mundo anda por ahí entonces que me relacionen con él la verdad es que me ayudó porque básicamente yo no lo había contagiado de covid habrá estado con millones de personas que lo podrían haber contagiado y una casualidad que lo relacionaron contagiado conmigo mirando tu canal de youtube creo que Esa de la nena para alguien que sabe que llega a tanta gente, ¿no? porque más que de todo, de todos los habitantes de la República Argentina, algunos videos de los que yo ¿no? Sí, eh, vos sabés que a mí me pasó, a, cuando subí mi primer video, ahí, era cuando estaba bien nervioso porque sabía que, no, sé, ah, no es que no me importa, pero ya cuando me ve una persona que... Yo, eso ya a mí ya me generaba cierto de estrés entonces, eh, con el que quedó la pasaba con el primero porque sabía que iba a compartir algo en internet algo que los DJ no hacían y sabía que iba a recibir mucha crítica y demás a medida que fue pasando el tiempo traté de ir disfrutándolo traté de... de como... de relajarme y la verdad es que fue una locura no me esperaba, no me esperaba esa repercusión que, videos así, los tienen los DJs electrónicos por ahí en eventos de eh, tumor o esas cosas que son súper locas con un presupuesto gigante y nosotros no podemos hacer a casa de lo cual nos sentimos muy orgullosos Te quiero preguntar, lo último en mi caso este, ¿quién te acompaña tienen alguna pregunta que quieran hacer a Charlie, él va a estar tocando con vos. No, no, pero muchas veces cuando están con este dicen que somos amados y todo, así que por ahí podría hacer el tranquilamente. De nuevo, Alfredo Cuyón de Sudeste Televisión a Color de la provincia de Chaco. Fer, la pregunta es la siguiente: ¿Cuáles son los próximos objetivos, los próximos shows de lo que resta 2021? seguir haciendo sex, pero también después de un tiempo la gente no es que se cansa pero también se acostumbra y la realidad es que estamos en la búsqueda de hacer algo nuevo vamos a empezar a hacer música propia eh, eso es un poco lo que se viene en este 2022 eh, y en cuanto a otros géneros sí, la idea es también ir apuntando a otro tipo de género pero también que, que sea algo que es familiar a lo que o sea, puede ser un poco de, de rescate, que está muy de moda un poquito de electrónica para, para ponerlos a saltar ahí en el medio de show así que sí, la idea es siempre eh, no quedarnos en nuestra zona de confort y ir por cosas nuevas Seguir generando contenido ¿no? entonces Sí, sí, sí, hay que... Bueno, todos los que estamos acá a pasar hoy vivimos con las redes sociales que nos demandan que todo el tiempo estemos Sacamos información, contenido nuevo, para la audiencia, así que estamos en esa sintonía, no se descubren. de las canchas de fútbol específicamente poder hacer un boca de sería increíble también estaría muy bueno no sé si este año pero cuando se ve podría hacer algún show en alguna cancha con gente que te llena la cancha eso sería sería muy lindo ahora bueno, bueno el sábado que viene pues, si el próximo sábado sábado 26 hago un estadio porque es un estadio de obras pero es un estadio de fútbol pero vas a ser un show con público propio, con toda la puesta en escena que están acostumbrados a ver en, en YouTube y demás, vamos a hacer un muy lindo tío. claramente eh, para mí sería un honor eh, el año pasado tuve la posibilidad no, esta es de la posibilidad de estar en el de Vuelo Banchu, así que ahora nos falta el de Corrientes y bueno si hay alguien acá que lo pueda hacer posible tiene contacto de Charlie que